en este video vamos a ver otro plugin que es el Scale, vamos a agregarlo aquí está en orden alfabético Scale y simplemente lo arrastramos Scale es muy básico, es muy rápido básicamente lo que vamos a hacer es crear una escala aquí pero en vez de cambiar estos cuadritos de posición yo voy a mejor utilizar Presets el preset de Do mayor simplemente le doy un clic y listo ya tenemos la escala de do mayor cuál es la ventaja de este plugin, bueno vamos a deshabilitar el core por el momento no importa qué nota toquemos siempre tocará las notas de do mayor y esto nos permite siempre estar tocando una melodía con las notas que le corresponden a las escalas mayores también podemos transportar por ejemplo dos semitonos arriba, es decir, re mayor. Y por ejemplo aquí ajustamos cuál es la nota más grave, en este caso set 2, o podemos aumentarlo, o podemos disminuirlo hasta el máximo. Y el rango serían 128 semitonos. Vamos a agregar otra. O más bien vamos a cambiarla a Do menor armónico. Este es más bien para acordes. Va a sonar extraño si lo ejecuto como escala. ¿Verdad que suena extraña? Pero combinándola por ejemplo con chord va a sonar un poco más armónico. A quitar este y también aquí podemos cambiar la base. Por ejemplo, actualmente está en do, pero podemos cambiarla en re o en mi. Vamos a deshabilitar chord. Etc. Y como pueden ver tenemos un montón de escalas, tenemos por ejemplo las escalas del blues, tenemos también el modo dórico, entre otras muy interesantes, por ejemplo el modo iónico, el modo lidio, el modo locrio, etcétera O por ejemplo tenemos escalas pentatónicas, escalas menores melódicas, etcétera y bueno, experimenten con las escalas, con los modos. En el próximo video vamos a ver el efecto MIDI arpegiador.